Buenas tardes amigos, bueno, hoy es jueves, estoy para grabar, Pasen, que pase el que sigue, dijo uno Hace un rato estuvimos con Graciela, ahora estamos con Alejandro Braille, que para mí es un gusto especial Compartir con él estos, estos momentos de alguien que valora la comunicación, le gusta la comunicación Así que, otra, otro jueves a la tarde, ¿cómo andas, Alejandro? Un gusto estar contigo acá no, el gusto es mío, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme, este, siempre, siempre, siempre es un gusto. Eh, contanos, contale a la gente, si por dónde, cuál es esa ancha alameda, como le dije el otro día, no sé quién es esa ancha alameda por la que vamos a transitar, de qué tema vamos a hablar hoy, los 30 minutos que tenemos, eh, 30 minutos brailleando con braille? Hoy la idea es recorrer el largo camino de los inmigrantes en el mundo. ¡Guau! Wow. Buenísimo. Este, ¿Por qué lo hacemos? Porque en el medio hay una pandemia. Y la pandemia inmovilizó a 272 millones de personas que antes de la pandemia se movilizaban por todo el mundo. Casi nada casi nada y ahí otra característica más de cómo está la humanidad otra característica más es decir con, con la es decir y todo lo que sucede mayoritariamente no es bueno para el para el para el inmigrante para el que se traslada no se agregan vos como claro. lo dices? no lo que pasa es que hay que mensurar qué es lo que se paró de golpe cuando estamos diciendo 272 millones de personas estamos hablando de un país de una envergadura de entre Brasil y Estados Unidos. Es esa más o menos la, Totalmente. la dimensión. Sí, sí. Y estamos hablando de un país itinerante, un país que no tiene territorio, pero que tiene todos los territorios. Eh, solamente en remesas a sus países de orígenes, estos inmigrantes eh, envían a sus familiares directos generalmente, eh, un PBI y medio de la Argentina. Para que nos demos una idea de la cantidad de millones, casi, casi un billón, casi un billón de dólares. Un billón son millones de millones. ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. totalmente. Este, los inmigrantes se movilizan en el mundo fundamentalmente por cuestiones laborales. Eh, el me voy a laburar en esos 270 millones de personas, este, lo dicen el 70%. El 70% de esa gente se mueve por cuestiones laborales, a buscar un destino de, eh, de trabajo. El trabajo. Eh, del otro 30% tenemos que contar eh, gente que huye de su país por cuestiones políticas, otros directamente ni siquiera por trabajo, sino por hambre, eh, y así se diseminan por todo el mundo. Y hay un lugar que hoy es emblemático para el mundo, que es el Mediterráneo, en donde las cosas quedan más claras que en cualquier otro lugar del mundo, ¿Por qué? Y porque enfrente de un continente que es rico y que tiene posibilidades laborales para sus habitantes y para muchos de los que llegan a ese territorio, eh, está enfrente a África, que es el lugar más pobre del planeta. Y es lógico que haya un flujo de gente que quiera ir desde la pobreza a donde puede tener un destino diferente al que le marcó su nacimiento. Toda esta movida, toda esta movilización que se hacía en el mundo, se paró con la pandemia. La pandemia cerró las fronteras y no le permitió a nadie más moverse, por lo menos por un año y pico. Lo cual a uno no le queda más que pensar que aquellos que huían por hambre hoy tienen hambre sí. aquellos que huían porque por cuestiones políticas eh, probablemente hoy estén presos eh, y aquellos que buscaban trabajo hoy están desocupados este, estamos hablando de Casi 300 millones de personas. Eh, lo que vendrá, uno se lo pregunta, porque dice, eh, ¿y cómo será? Eh, porque probablemente, como van las cosas, y parece que esto no se va a detener, eh, no va a ser eh, hasta hoy eh, el tema de la pandemia, probablemente eh, se se produzcan nuevas cepas, nuevos inconvenientes para el tránsito entre países y tengamos que portar un pasaporte eh, de salud o un certificado de salud o un pase para que otro país eh, nos pueda eh, acoger o tomar como turista Fíjese que el sueño del turista, eh, el turista con recursos, uh -huh. se da más que nunca hoy. Porque solamente puede viajar el turista con recursos. El turista gasolero se terminó. Sí, porque, se terminó. Claro, totalmente. El, el sistema lo depuró. Y ese es el mundo que se viene. El mundo que se viene, es para unos pocos, eh, en el mundo del turismo, fundamentalmente, eh, ¿por qué? Porque va, va a haber menos vuelos, ¿qué significa eso? Que va a haber menos vuelos, que va a haber menos conectividad en lo referente al traslado de personas, que los pasajes van a costar más, es eso. No hay otra vuelta, no es que van a costar menos, van a costar más. Entonces la gente, solamente la gente pudiente se va a tener, se va a poder trasladar. Y el turismo va a estar restringido a muy poca gente y eso va a provocar que los precios de hoteles y de lugares exclusivos eh, se vayan por las nubes. Porque van a trabajar finalmente solo para unos pocos. Y la desigualdad se va a marcar de una manera que no va a tener precedentes. Claro, porque yo estaba pensando en lo que vos decís y digo, somos más de mil millones de personas en la Tierra. Creo que vacunados llevamos 2.600, vamos a ponerle 2.800 con toda la furia, que es muy poco, es nada. Y pensaba por otro lado en eh, los africanos. Es decir, ellos eh, viven viven en una tierra rica y viven empobrecidos. O bueno, los han esquilmado, le han hecho de todo. No tienen vacunas, no tienen, no tienen nada y el mundo tampoco se preocupa ni por ellos ni por otros países pobres. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que vos decís, claro, van a recontraestratificar. Porque vos decís, está vacunado menos de una cuarta parte de la población de la tierra. ¿Y, a quiénes, ¿Y quiénes son los más vacunados? Y de los países más ricos, que son los que han tenido primero la, la vacuna en cantidad. Y dentro de ellos, dentro de ellos, de los europeos, de los estadounidenses, también, de vuelta, como vos dijiste, van a las clases sociales más altas. Va a ser de clase media alta este, para arriba eso. Eh, escuché el otro día que. Eh, sobre una, eh, me acuerdo, ¿sabes que no me acuerdo si sí, eh, tengo miedo de decir cualquier cosa? Una de las, de las aerolíneas estadounidenses más importantes, dijo o prometió que iba a tomar 25.000 este, nuevos puestos de trabajo, obviamente todos este, precarizados los sueldos de los que van a trabajar ahí, y también encargó a la, a la Boeing, no sé, es una barbaridad, como 50, 60 aviones o más cosas así pues decías, bueno, debe estar ahí el cálculo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué qué clientela vamos a tener? Y vamos a tener una clientela super VIP. Bueno, vamos a ponerle aviones nuevos y total se lo vamos a cobrar todo. este Sí que va a ser estratificado esto. Y sí que no va a cambiar nada. Y como vos dijiste, esto va a ser una, una especie de la saga del coronavirus. Estamos en coronavirus 2, coronavirus 3, hasta que no esté vacunado todo, digamos, una, una suma más importante de población humana en todo el planeta y esto va a ser difícil que, que corte. Sí, eh, a esto tenemos que agregarle el, el indisimulable tinte político que tienen las vacunas, porque hay vacunas que no están admitidas o no están aprobadas, como se dice en la jerga. Eh, por ejemplo, en la Unión Europea. No cualquier eh, vacuna está admitida en, en la Unión Europea. También pasa lo mismo en, en América, en Estados Unidos. En Estados Unidos están admitidas las que están aprobadas por la FDA, que es el órgano que eh, aprueba o desaprueba las vacunas. Eh, bueno, y... Este, veremos qué pasa, yo no sé Rusia, claro. eh, si, si Rusia tiene admitido este, las otras... Claro, si eh, tiene a Moderna, a Pfizer, a Johnson y claro, Johnson. Este, yo eh, me fijaría en eso, porque ahora lo que viene es una guerra política entre vacunas, ah, sí, porque eh, nosotros vamos a tener un carnet y en ese carnet va a decir que vacuna es la que nos inocularon, Claro. Eh, y a través de eso sabremos, si poder, eh, sabremos el destino que podemos tener en un viaje si nos van a admitir o no a, a mí eh, este, me, me, me gustaría mucho este, que, que esta discusión ya comience ya comience este, porque porque indudablemente eh, esto despertó un egoísmo eh, global que aquel que fabrica eh, determinadas eh, vacunas eh, en un primer momento no le vendió a nadie porque las la necesitaba para un mercado interno claro. pero apenas eh, pudo satisfacer el, el requerimiento de su país empezó a vender Ahora, ¿a quién le vendió? No le vendió a cualquiera. Le vendió a aquellos que son afines políticamente o convenientes para sus políticas a, a los efectos de, de mantener lazos. Eh, bueno, acá pasó con Pfizer. Con Pfizer no se llegó a un arreglo. Por las exigencias, por los precios, eh, ya en algún momento sabremos exactamente, aunque ya está suficientemente explicado, eh, ¿Por qué no se cerró el contrato de Pfizer? Pero sí tenemos con la Sputnik. Ahora, la Sputnik sirve para la enfermedad, pero tal vez no sirva para viajar. Y a mí me parece una, buena, eh, una linda reflexión esa, una linda discusión. Eh, me pongo la AstraZeneca. ¿Me sirve para ir a Inglaterra? Capaz que no sirve para ir a Europa. Claro, por ahí en Francia te dice... ¿Qué? AstraZeneca con el quilombo que tenemos con el Brexit? Fuera, le dice. No la queremos, dice. No la queremos. Es muy interesante. Hay otra, sí. Después están las chinas. Eh, yo no sé si permitirán entrar a Estados Unidos con una vacuna china. Este, eh, me gustaría saberlo. Con lo cual se está desatando este, una guerra fría en el 2021, y está bueno conocer los pormenores, y está bueno empezar a discutirlo. Este, yo más que la apertura del, de, del conocimiento, de las fórmulas, y, este, y que todas las vacunas sean para todos, y todo, yo creo que eh, lo que hay que hacer es admitir que todas las vacunas sirven. Y a partir de ahí eh, no ponemos restricciones a ninguna persona que está inoculada con vacuna, razonablemente estudiadas este, y razonablemente admitidas por todo el planeta. Vos sabés que eh, el otro, el otro día, no, ya hace tres, cuatro meses <coughs> o más, yo empecé a seguir, empecé a leer los diarios americanos. Este, un poco por las charlas que tuve contigo cuando me hiciste descubrir sobre la Reserva Federal privatizada las 13, las 13 agencias y demás yo dije, tengo que informarme más porque este muchacho me pudrió la cabeza entonces empecé a leer Bloomberg el diario de la Bolsa de Nueva York tiene una parte que se llama Coronavirus no sé si la viste, que es, total, que es esa edición es, es gratuita ellos en todo momento han mencionado siempre a Sinofarm. No negativamente, para nada, sino dentro del lote, es decir, de Johnson y Johnson, eh, hablando sobre eh, la percepción de los inversores, porque claro, yo decía, estos tipos no van a mentir, porque hay inversores que quieren saber dónde ponen la plata, porque van a ganar plata. Entonces vos tenés Pfizer, eh, es, eh, eh, Pfizer y cómo se llama el laboratorio, pues, pues son, son dos laboratorios, ¿no? Eh, uno es alemán y el otro es, es americano bueno, los dos, los que hacen Pfizer son dos laboratorios que cotizan diferente en bolsa entonces te hablaba sobre Pfizer, sobre la Moderna sobre Sinopharm eh, los efectos y demás sobre qué pasaría, sobre AstraZeneca sobre todos los tipos te hablaban, sin ningún tipo de, de problema, de la única que no hablaban era de la Sputnik por la cual, es lo que vos decís es una, arma, una cuestión política pero tarde o temprano lo, van a, lo iban a decir. Y entonces te iban, a, y te iban contando en el diario, en ellos, en The New Yorker, en el de New York Times, en el de Washington Post, me los estuve leyendo a todos. Y entonces en algún momento yo decía, en el tema con China, decía, mira la verdad... Este, no sé cuál de los tres ponían en alguna editorial, la cuestión entre Biden y China es relativa, es enojo, dice, porque China tiene un montón, es, es el, el que tiene la mayor cantidad de deuda a Estados Unidos, es decir, ellos nunca van a querer que nos vaya mal a nosotros porque no nos van a poder cobrar en su en su perra vida, si no tienen cómo. Entonces decía, todo esto es una cosa media así arrevesada. Y después hablaban con frialdad sobre el tema de, de la versión Delta y Delta Plus, y entonces te decían, bueno, mira tal vacuna puede tener tal rendimiento, sin histerias, decían, hay que ver los estudios clínicos, probablemente algunos dicen que tiene que haber un refuerzo, otros dicen que anda bien así como está, eh, después mencionaban también lo que pasa, es decir, sobre la, en, en los diarios esos te dicen en todo es la cantidad de vacunas aproximadamente que están dadas en el mundo de ahí yo saqué los 2.800 millones todos hablan lo mismo, en general un comentario sobre lo que vos estás diciendo Sí, a mí me parece que bueno, el, el tema pasa por ahí y el otro tema, que lo abordaremos otro día, que es el tema de la muerte me parece que una vez por todas, el mundo tiene que blanquear cuántas personas mueren por día. Pero por todas razones, no por una razón. Totalmente. Me parecería, eh, o me parece, que todos los países deberían este, subir, a, hoy la capacidad tecnológica está, este, y poder empezar a entender... Cuántas personas mueren por día, cuántas nacen por día, ¿Sí? y las razones por las que se muere. Sabemos muy a cuentagotas gotas eh, cuántos se mueran por algunas cosas. Antes de la pandemia, sabíamos que cerca de 8.000 personas morían en accidentes en la República Argentina. Totalmente. La mayoría de eso la eh, eh, mayoría, le, le llamo a un poquito más de la mitad, eh, la causa eran las motocicletas, que pasó a ser, en su momento, el mayor motivo de muerte entre jóvenes hasta 30 y pico de años. Eh, con lo cual, se, se, eso se estaba estudiando, pero no eran cifras oficiales, no eran cifras que bajaban desde el Estado y uno las podía ver, sino que eran esas asociaciones que se dedican a este, el tema de, de, las, de los accidentes. Sí. Eh, también hay cifras con respecto al cáncer, también hay cifras con respecto a las enfermedades cardiovasculares, pero no está todo centralizado en decir, bueno, en la Argentina, por lo menos... Cifras que tengamos, eh, digamos, actuales. Que vos decís, bueno, eh, ni, ni siquiera tenemos las del año pasado. No sabemos. Eh, creo que el último reporte que hay es del año 2017, en donde sabemos cuántas personas murieron en el año. Me, me parece que en el mundo es interesante saber cuántos murieron en el año pasado. ¿Y cuáles fueron las causas? Este, me parece que es, es un tema pendiente. Opinio Para igual. poder opinar también... Mm. ¿Eh? Opino, y, opino exactamente igual que vos. Sí, sí, totalmente. Sí, porque la idea también es mensurar eh, de qué estamos hablando cuando decimos que, bueno, en la Argentina murieron eh, 90.000 personas de coronavirus. ¿De qué estamos hablando? Porque eh, sabemos que en 2017 murieron 78.000 por eh, causas eh, cardiovasculares. La mayoría, este, consecuencia del tabaquismo. Entonces, ¿cuántas personas mueren por día habitualmente sin pandemia? ¿Vos sabes que Viste que ahora no lo hacen más, pero hasta hace poco eh, el Estado Nacional, el Ministerio de Salud, eh, sacaba el reporte diario del coronavirus. Después lo pasaron al lunes, miércoles y viernes, y después no lo han sacado. En su momento, cuando lo sacaban, yo decía que está bueno, yo decía que bueno que pudieran extenderlo, y entonces hablar de las de las otras patologías, de las otras cosas que nos pasan. Decía que además de hablar del coronavirus, este aprovechen, habrá quien lo pudra el programa y quien no, pero tener esa información de decir, bueno, temas cardiovasculares, en el norte, el Chagas, cuánta gente perjudica, por decir, ¿no es cierto? La obesidad, eh, la mala alimentación, muchas enfermedades, la gripe. Bueno, eso, eso se hizo en este país, en los años 50 cuando estuvo Ramón Carrillo. Es todo, es un volver, siempre es un volver. Sí, las cosas buenas que se paran. Claro. Lo, <risa> lo, volver... lo, lo que estoy tratando de decir es que eh, ne, a veces a veces hay cosas que son inevitables, maestro. Si a usted le llueve en 400 milímetros en 6 horas, le pasa la inundación de la plata. ¿Me entiende? Ahora, me dice no, hay que hacer obras para que eso no ocurra. No se puede hacer una obra para poder contener 400 milímetros en seis horas. No se puede, porque si no, tendría que hacer un gran río por el medio de la ciudad de La Plata que desemboque en el mar, que solamente va a usar una vez cada diez siglos, cada milenio. Porque una vez, cada mil años, se dio de que llovió 400 milímetros. Entonces, esa obra es, es descabellada. Es como querer hacer... Eh, nosotros, en Capital Federal, hay 33 hospitales. ¿sí? que Ya lo hablamos, en algún sí. momento fue donde... Imagínese que en vez de 33 hospitales, por esta coyuntura, usted tenga 100 hospitales. Cuando esta coyuntura desaparece, le van a sobrar 70. O sea, eh, hay que empezar a pensar esas cosas. Ahora, ¿con qué la podemos pensar? Con elementos. ¿Qué son los elementos con cifras? Claro, sabiendo claro la muerte cómo es aquí cómo, cómo es lo sabemos y no quizás en otro tiempo en otro momento lo, lo podamos conversar con mucha mayor profundidad ¿no? eh, está bueno yo te digo sinceramente cuando pasaban el informe yo decía la verdad es que tendrían que hacerlo siempre quizás cada 15 días, lo que fuera, pero hablarnos de la salud de todo el país. Porque tras cartón, que en general no nos conocemos mucho internamente, el tema de la salud es importante para, digamos, desmitificar... Para vivir, para vivir, para, vivir. para, vivir, para saber de qué te tenés que, que cuidar, de qué, qué cosas, pero como vos decís, si tenés posibilidades... Si sí, ya ha habido experiencias al respecto, si se sabe que eso se basa para hacer, tener una buena idea de lo que hay que hacer, necesitas documentación que sea fiel y que sea fideligna. Y la podés conseguir, ¿cuál es tu objetivo? Después es evidente que se necesita más, porque hay una gran proporción de gente, el coronavirus lo ha mostrado, que está... Eh, como si fuera esto esparta, es decir no sabes quiénes son los que están, no sabes si tienen atención médica, si tienen obra social, dónde van, si se alimentan, si tienen las vacunas, no sabes. Hay un montón de gente sobre la que hoy en día no se sabe tanto. Entonces uno no lo tiene que tomar como una ofensa eso, vos tenés que tomarlo como decir, bueno, es un trabajo que tengo que hacer, me tengo que poner a trabajar para conocer a, a mi gente, a mi pueblo. Bueno, para eso sirvió el, el, esta, esta coyuntura, este el coronavirus y algo que reveló es eso. Este, ahora sería interesante que se le ponga, por ejemplo, a, al consumo de alcohol, sorprendería. Este, más impuestos. El, el, el, el, no, el desastre que hace el alcohol en nuestra sociedad. ¿Cómo? Sorprendería mensurar eso. El, el cigarrillo. Eh, o sea, hay, hay, hay algunas cositas que habría que, que estudiar manera, y hablarlas sin que el otro se sienta ofendido. Eh, me parece que llegó el momento. Si hablamos de sanidad en serio. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Hay, hay cuestiones en donde las consecuencias de la ingesta de alcohol eh, nos pegan duro, en los accidentes, por ejemplo. Por ejemplo, totalmente. ¿Sí? En las desavenencias familiares. La violencia que desata el alcohol no está mensurada. Nos la cuentan a veces los, los informativos en la televisión. Una, una data la podés tener en las guardias de los hospitales. Cuando atienden este accidentados, que ahí queda registrado si la persona, si había algún alcoholizado, ahí queda, ahí queda registrado o algo de los registros en las guardias, en la guardia de emergencia, ¿no? Sí, ahí están eh, todos registrados. Lo que no tenemos es esa información nucleada, ¿sí?, y que nos den el paquete, que nos digan, mire muchachos, déjense joder con, con tomar, ¿eh? Porque nos pasa esto. Hay que tener cuidado con tal cosa. Eh, sabemos que son muchos, pero no sabemos, por ejemplo, cuántos diabéticos hay en Argentina. Buena pregunta. ¿Sí? Eh, hay montones, montones de enfermedades que nuclean... A miles y miles y miles de personas, eh, los celíacos, no son tenidos en cuenta de manera seria. De verdad, no, hay un, este, no tenemos una mirada de, so, de esos colectivos, de esos pequeños colectivos o grandes colectivos que tienen que... Eh, Elegir con mucho cuidado lo que comen. No a dónde van de viaje. Estamos hablando de lo que comen. Totalmente. Así que, bueno, eh, na, yo creo que eh, para esto hay que convocar a un profesional de la salud eh, que nos explique bien de qué se trata todo esto, pero es hora de que empecemos a caminar por algunas veredas que no están rotas. <risa> <risa> y sí eh, andamos dando vuelta alrededor de los 30 minutos. Me gustaría que le des un, que le des un cierre y que te despidas hasta la semana que viene, que el tema de la, de la muerte, eso hay que hay que profundizarlo. Es, es un tema interesante, porque es el tema que así es como que te dice, sáquese la ropa, desnudese y ahí está moviendo todo. Sí, eh, yo creo que eh, lo, hay que tocarlo al tema, eh, aunque nos asusta. Eh, no, no, no queremos hablar de ese tema, siempre lo posponemos. Eh, le, como corresponde le tenemos miedo, claro. pero me parece que hay que hablarlo. Hay que hablarlo para saber de qué se trata. Eh, y no de una manera literaria. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo de una manera seria, adulta y sabernos en qué nos tenemos que cuidar. Eh, por otra parte, eh, lo de hoy eh, ha sido querer poner un par de escarbadientes a los ojos para mantenerlos abiertos con respecto a la inmigración. Me parece que es un momento para barajar y dar de nuevo. Totalmente. Eh, hay que tener cuidado, porque me parece... Me parece que esta pandemia va a ser la gran excusa para que se inmovilice a casi 300 millones de personas que nada más ni nada menos lo único que buscan es su destino. Gracias Alejandro. Fenomenal el cierre. Y la verdad que buscan su destino y la verdad que es una amenaza seria y tangente y tangible el hecho de que eh, uno diga hay olor a que quieren detener. Hay olor a que quieren frenar todo eso. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, Alejandro. Nos vemos la semana Muchas que gracias. viene. Gracias a vos. Eh. Bueno.